¿Qué ha ocurrido? Pues que constitucionalmente se han di distribuido las competencias entre Estado central y autonomías, al final las autonomías han sido de alguna forma también un poco, se han reacomodado en esa visión tradicional histórica del caciquismo y han construido redes, redes clientelares y al final... La pelea, la pelea con los ayuntamientos que nunca han tenido un peso equilibrado en esa división competencial con el Estado y las autonomías es lo que, lo que estamos un poco en esa rémora que estamos arrastrando. Yo ya cuando era alcalde lo dije eh, infinidad de veces y se lo recuerdo al señor Azcón, ustedes son el segundo partido más grande porque no se ponen de acuerdo con el Partido Socialista y hacen una reforma en la que los ayuntamientos se equiparen políticamente en cuanto a distribución de poder ...para poder compartir ese poder con el Estado central y las autonomías. Eso llevaría a arreglar el problema competencial. Y eso implica también dar entrada a una cultura federal. Una, un, una cultura federal es, es una cultura en la que la democracia está basada en el pacto y en la convención y en el acuerdo y en la deliberación. Y entonces... Eh, si, si hubiéramos desarrollado o si nos planteáramos desarrollar esa cultura federal, que el federalismo no es una estructura rígida, es un proceso, es decir, bueno, vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo entre diferentes ámbitos competenciales. Eso, eso podría llevar verdaderamente a, a una mejora de las relaciones que tendrían que ser siempre y permanentemente de colaboración y no de disputa. Y, y, desgraciadamente, pues estamos asistiendo a que hay problemas sin resolver, ¿no? Ya en la época en la que gobernamos nosotros, pues tuvimos ahí el problema de, del impuesto a la contaminación de las aguas, tuvimos problemas competenciales de judicialización de la política, como la deuda del tranvía, y ahora se sigue heredando, ¿no? Ahora este gobierno ha heredado eh, la judicialización, por ejemplo, de los juegos de la Plaza del Pilar. O sea, un tema tan sencillo como ese que era haber dicho, bueno, vamos a convertirlo esto en un centro cívico, vamos a ver cómo, cómo nos distribuimos los espacios.